Primero abrimos la carpeta del proyecto en el editor de código una vez abierto levantamos una terminal donde vamos a escribir el comando npm y doble ion save dev sas de esta forma vamos a instalar sas como una dependencia de desarrollo creamos nuestro archivo index.html Luego creamos la carpeta src, dentro scss y dentro nuestro archivo app.scss en el cual vamos a escribir el código de sas. Para mandar a compilar nuestro código de sas en código css agregamos un script en nuestro package.json El código de sas se va a compilar en nuestra carpeta CSS dentro de la carpeta build es por eso que luego de ejecutar la primera vez el comando nos va a crear la carpeta build y la carpeta CSS donde se va a alojar el código CSS que va a leer nuestro navegador por último agregamos un watch el watch es para que constantemente revise por cambios y no tengamos que ejecutar el script para compilar cada vez que hagamos un cambio en nuestros estilos